Buenos días Yo soy Mari Bienvenidos al canal Mariposa Monarca Tarot Voy a Es posible que haga cambio de nombre En Tarot Irete Y le ponga otro Otro nombre al canal Esto me está gustando Les hablé en las lecturas que hice hoy De Virgo y Aries que sacaría un tiempo para unas reflexiones que estoy haciendo pero buscando la, lo que es el tarot astrológico es decir, el símbolo yo estoy preguntando como reflexión y pensamiento y pregunta al universo ¿qué carta estaría eh, es decir, qué respuesta me darías hoy para el mundo? es decir que, como qué cosas pudiéramos estar viviendo en el día a día, es lo que quiero hacer con esta reflexión, a partir de lo que intuyo y además de eso, de los arquetipos que me están saliendo en las cartas que voy sacando. Hoy sí, es, hoy sí no lo hice por intuición ni por, a ver, porque quise eh, acercarme al tarot del simbolón, sino hoy sí he preguntado he hecho una meditación y he preguntado por una carta, es decir, por una respuesta del universo me ha salido esta carta, si ustedes se dan cuenta, es bueno, para las personas que les que le gusta o que siguen los canales de conspiración, tiene respuesta, ok esta, esta carta se mira como un grupo de personas que creen en una secta o que hacen magia negra y se ve los fieles sentados si ustedes se dan cuenta en, el, en la alfombra, en el piso hay una estrella pero bueno eh, estamos hablando de luna en escorpión y de júpiter en sagitario entonces como una situación religiosa que en este caso sería de ocultismo ves como una yo diría la misa negra como algo así y tenemos a la cruz invertida entonces como ciertas creencias ciertas filosofías oscuras o oh, de ocultismo que se ocultan va a la redundancia hacia esos fieles siendo la luna es, es como decir pueblos okay? las masas si lo llevo a la vida personal en qué estamos creyendo fanáticamente ¿Qué pensamiento eh, no estamos teniendo, tenemos oculto y no somos capaces o no eh, tenemos, vamos a decir, valentía o quizás sea eh, un, alguna razón, por si hoy, oh, tú sabes, por A, por B, por Z, que no lo mostramos, sin embargo, ojos, porque Júpiter en Sagitario, recuerden que Júpiter viene siendo la lupa. La lupa universal es como yo lo, lo miro así: lo que está oculto sale a la luz. Entonces, podemos enterarnos de situaciones ocultas en nuestras vidas, o nosotros debemos realmente revisar nuestras creencias o un pensamiento, o, o pensamientos, uno no, o pensamientos que por miedo, ¿ves? No mostramos o nos pueden estar frisando en nuestras acciones el día a día. Entonces, con respecto a esas personas que se ven, a esos fieles que se ven, que están como dándole frente a algo que no les enseñan, ¿ves? Hay cosas ocultas, hay situaciones ocultas, que realmente debemos estar más claros y más contundentes, más, eh, más objetivos en lo que nos está pasando en el día a día. A nivel social y en nuestras vidas personales. Aquí lo que se te hace es llamado a... ¿En qué estás creyendo cerradamente? ¿Cuál pensamiento oscuro estás teniendo? ¿Oculto? ¿Ves? ¿O cuál... Eh, ¿A quién estás tú haciéndole reverencia? ¿Estás en un extremo? ¿Crees que solamente tú tienes la razón o tienes la verdad? ¿Has encontrado la verdad porque crees en algo ciegamente? Cuidado, tenemos ahí, hay eh, cinco, uno, dos, tres, cuatro, son como, no son como tres, vamos a decir, eh, bueno yo diría sacerdotes <ríe> que están alabando a una cruz invertida, las personas que son católicas sabrán que una cruz invertida no es la cruz de Cristo, y yo estoy preguntando, una respuesta del universo para ver el panorama, no solamente personal, sino también eh, social. Bueno, espero que esta, esta, vamos decirte, <ríe> o cómo decirle, esta forma creativa de llevarles a ustedes una nueva forma de mirar también este tarot, les, les agrade y los pongo un tanto como siempre les digo a pensar recuerden que sale luna en escorpión y el lunes en escorpión estamos escondiendo sentimientos ok y puede ser desde nuestras filosofías nuestros credos recuerden que júpiter sagitario es, son los gurús ok y es lo máximo lo que bueno es la casa 9 que nos habla de nuestra espiritualidad de nuestras creencias y estudios superiores también bueno, que tengan un lindo día que reflexionen y hoy sábado tenemos una tiranteja ahí con la luna que le da la espalda, así es que estará opuesta a Marte y eso siempre trae conflictos y, sal y también se mira como una explosión emotiva donde la persona puede tener razón y la puede perder Precisamente por dejarse llevar por los impulsos emocionales, más que por eh, raciocinio, por el raciocinio. Que tengan un excelente día y bueno, déjenme en sus comentarios. Esto lo voy a subir a Facebook. Facebook lo comparte con Instagram y lo voy a subir al canal Taro Irete, que es, le voy a cambiar el nombre ok, bueno, luz y bendiciones, luz, bendiciones, buena vibra, paz, amor, armonía y protéjanse mucho, ok, no es juego, protéjanse mucho, es todo.